Buenos días chicos y bienvenidos a un nuevo vídeo otoñal de esta serie que tan otoñal que estamos haciendo este año Y bueno, el vídeo de hoy tiene temática de dando un paseo por el bosque finlandés en otoño En el que bonito elegido esta semana para grabar este vídeo porque ahora es cuando está el otoño entonces todo su resplandor Mirad, está todo rojo y los árboles amarillos la bandera de españa pero no no todos los árboles están amarillos también hay algunos que están más marroncitos y así mira como este por ejemplo se ha puesto más marrón cabrillo Vale, por aquí vamos en el caminito Y... Bueno, el caminito normal seguiría para allá antes Pero yo creo que vamos a coger Este caminito que hay aquí Que está muy chulo Y... Es más salvaje Y más largo, así que tenemos más Tiempo para grabar y cosas, cosas de esas Mirad qué bonito todos estos son plantas arándanos Hay que mirar los arándanos Se ponen de color rojo, las hojas de arándanos se pues, ponen de color rojo ahora en otoño entonces se queda todo este suelo rojo mira hay setas abedules y el suelo este un poquito más rocoso miren que chulo esta es la planta que os dije el otro día que huele genial que está ay esto que es una caca ¡Ay, por Dios! Vale. Mm, mirad. Esto es liquen que os enseñé en el otro vídeo. Mire. Esto lo hemos dado justo hoy en la clase de biología. Este tipo de líquen. El profesor nos dijo que de pequeño jugaban a hacer barbas falsas con este, con este líquen. ¿Y qué más? Encontramos por el bosquecito este... No sé si lo sabéis, pero el otoño aquí en Finlandia es mi estación favorita. Porque está todo precioso. Yo creo que es una de las mejores épocas para viajar a Finlandia. Ah, mirar. ¿Sabéis qué es eso de ahí? Esa montañita. Esto de aquí es un hormiguero. Si nos acercamos más, ¿no? tampoco vamos a... Se nos van a subir todas las hormigas. Ah, mira, no hay ningún hormiga ahora mismo que yo vea. Claro, se estarán preparando para el invierno. Bueno, vamos de aquí vamos, y, y por aquí, dentro de los árboles estos que están así cortados y muertos ya, dentro también ahí suele haber muchas hormigas. Mirad esta hoja es la de los arándanos rojos, que es así más grande, luego esta que es así más pequeñita, es de los arándanos azules, los arándanos normales. Por este camino grabé yo hace un año un reel que todavía está por ahí en Instagram, en mi perfil muy muy abajo, el camino de, o sea, el vídeo de... Dando un camino por el bosque en Finlandia o algo así se llamaba mira ahora lo estoy repitiendo aquí Pero más profesional y más, más largo y más chulo Todos los árboles que son así como... Que se ponen amarillos en otoño son abedules O sea, casi todos los que se ponen amarillos son siempre abedules Mirad, amarillo es un abedul Aquí más... Luego hay algunos casos que los arándanos también antes de ponerse rojos se ponen amarillos. Mirad, otro abedul. Entonces es una manera fácil de diferenciar a un abedul de otros árboles. Pero bueno, que no le hagáis mucho caso a esa técnica porque hay maneras más, más científicas de identificar a un abedul. Porque además que hay tres tipos diferentes de abedul. Esta. Bueno, no os voy a explicar esto porque eh, os va a aburrir mucho, pero bueno. Mirad. A ver, decisión importante: ¿por qué camino coge? ¿Por eso o por ese? ¿Por cuál? Mira, yo creo que como el camino viene por aquí recto, yo creo que vamos a ir por aquí. A ver si hemos tomado una decisión correcta. Espero que el camino no sea muy largo porque ya está empezando a anochecer y como nos quedemos aquí de noche sin ninguna luz. Tenemos un pequeño problemita. Así que vamos a darnos prisa para que no nos quedemos aquí atrapados en el bosque de noche y no nos ataque ningún lobo ni ningún oso pero a ver si vemos algún reno o una ardilla que hace tiempo que no veo ninguno. Mirar lo intenso que es el bosque de Finlandia que no se ve apenas el fondo del bosque solo se ve marrón de los troncos de los árboles por allí igual o sea... <risa> por Dios, ¿dónde nos hemos metido? En este vídeo no paramos de tomar decisiones importantes ¿Por dónde vamos? ¿Por ahí? ¿O por ahí? Este camino ya lo he cogido varias veces Este no Así que vamos a ir por aquí a ver si vemos algo nuevo Lo bueno es que si nos entra hambre podemos comer arándanos de aquí Mira, por ejemplo, aquí hay uno Para adentro. Mm. Estaba bueno. Chicos, me está dando un poquito de déjà vu de cuando me perdí en el bosque. ¿Os acordáis de ese story time? ¿Os digo por qué? Chin, chin, chin, chin. Un pantano. Oh no. Pero bueno, ya sabemos que los pantanos hay que meterse, os voy a enseñar me voy a meter un poquito hasta aquí para enseñaros cómo es pero no me voy a meter dentro a ver por aquí es todo súper húmedo así que ay ay me han añadido Wow, mirad qué hoja más grande que hay aquí. Ha caído de este árbol. Oh, pedazo de hoja. ¡Ah! Ya me suena más esta parte, sí que he estado. Oh Mirad, una hoja roja. Sí que he estado. Sí he estado aquí antes. No estuve hace nada, vaya. ¿vale? Me parece que la semana pasada, la otra. Sí, sí, sí. Aquí he estado yo. Vale, vale. Mirar qué bonito todas las hojas. Está todo esto precioso. Y mirar qué bonito es este árbol. O sea, mirar las hojas amarillas que tiene. Son súper bonitas. Es precioso este árbol. No sé qué será, porque una vez uno no parece. Me parece que es un... Es que no me sé el nombre en español, pero en finlandés es Hapa. Pero mirad hasta dónde llegan las hojas del Hapa. Mirad, aquí he estado yo en esta roca. Pero no me digáis que no da miedo este pantano, o sea... Hoy justo en biología hemos aprendido de qué están hechos estos pantanos Los pantanos están hechos de ramas en descomposición Básicamente Y pueden ser enormes, mirad la montaña por ahí wow. Da miedo, ¿eh? Aquí vamos a venir en Halloween <risa> Vale, hemos perdido el camino, pero no os preocupéis Que sé dónde estamos y esto parece un poquito un camino y sé dónde estamos así que solo tenemos que ir hacia esa dirección así que no hay problema esto deberíamos de hacer en el canal un programa de supervivencia a ver si a ver quién se apunta a dar un paseo en el bosque no un paseo en el bosque conmigo a ver quién se pierde más si yo o el participante ay por Dios Ay, mirad qué bonito A ver, vamos por aquí Según yo, detrás de esta montañita debería de estar el camino Vamos a rodarla por aquí Y ya llegamos Pero Es que mirar! Por aquí no se ve ningún camino, estamos en medio del bosque Por aquí sigue sí el, el pantano Setas por ahí abajo Por aquí, por aquí, por aquí. Y sí, ya vamos llegando. Ah, mira, aquí hay una construcción. A ver qué, qué es. ¿Qué será esto? ¿Qué es eso, por Dios? ¿Qué es esto? No se parece un secada. Alfombras o algo así, un columpio o algo No, vamos A ver, vamos por aquí Por acá A ver, A ver por aquí Chicos, no os lo vais a creer, pero... Ahí hay una farola, eso significa que estamos salvados. Y veo una persona y todo. ¡Ole, ole, ole! Ya hemos llegado. Al camino. Sí, aquí está el camino. Aquí ya se ve. Oye, pues ha sido un paseito cortito por el bosque. Y no hemos visto renos. alguien corriendo he venido por ahí y aquí me he encontrado a otro hormiguero pero mirad aquí ya está el camino eh. ya vámonos para casa, ya hemos estado suficiente tiempo fuera bueno chicos, espero que os haya gustado este vídeo que os haya entretenido un poco y bueno, suscribiros al canal para no perderos los próximos vídeos otoñales que se vienen al canal, seguirme en Instagram, eso es algo muy importante que tenéis que hacer, eh, os dejo el link en la descripción como siempre y darle a like al vídeo y también una última cosa, compartirlo con alguien que, más que le podría interesar este vídeo del bosque de Finlandia, uh. así que nada, nos vemos en el próximo vídeo, chao